Hola cracks y gobiers de Youtube, como habrán visto en el título, así es, yo era amigo de Roxy Gamer, la cual vieron que utiliza bots gracias a mi información y mis super descubrimientos. Bueno, yo era amigo de Roxy Gamer hasta que ella empezó a usar bots y eso me hizo enojar, pero les diré unos secretos que nadie les dijo de RoxyCake. Como sabrán Rochika que en su trailer del canal tiene un juego de Bloxburg, y su característico avatar, pues yo la tenía agregado en Roblox y pueden ver lo de los One Direction, les digo la verdad, yo le di esa idea original de los One Direction y todo, nos conocimos en el juego clásico de Roblox World Fiction de X4, creado por Shedletsky en Roblox, ahí hicimos unos PVP super insanos y ella me ganó, por lo que decidió agregarme y en el chat ella tenía la duda de qué podría hacer para un trailer de su nuevo canal, y yo le dije sí. Y ella tenía Bloxburg comprado por 25 Robux, por lo que ella me contestó que sí, así que le dije que podría decir que los One Direction se suscribían a su canal, todo lo dije de broma porque tenía odio a los One Direction en ese entonces, hablamos del 2019, eso recuerdo que era cuando quería ver a mis viejos amigos de todo mi recorrido en Roblox el 21 de diciembre del 2019. A ella le encantó la idea de los One Direction y todo, pero el problema es que me fui de Roblox de nuevo, por lo que me sentí muy triste de no volver a ver una nueva amiga que hice en Roblox. Y ahora cuatro años después en Youtube me doy cuenta de que es ella, la vieja amiga que hice en Roblox. Solo que me puso re triste saber que utilizó bots para ser conocida en Roblox, el día que la descubrí no era conocida pero ahora a estas alturas si lo es, hasta tiene más fans que todos los youtubers de Roblox juntos. Y algo que quiero aclarar también es que ella me dio Robux, así es, me dio uno Robux, por lo que ella es más humilde que señor Bestia. Por lo que recuerden chicos, la lección de hoy. No hablen con desconocidos que les ganen en Swordfish x 4 en Roblox. Adiós.